En nuestro día a día, tanto al el de casa como en el de la feina, muchos utilizan programas privativo, como Windows y Word. Pero sabíais que existían alternativas consolidadas dins del que s’anomena programari programas amb y las funcionalitats? funcionalidades? El sistema operativo New Linux o el paquete ofimático LibreOffice en son dos ejemplos. De fet, tots todos programari programas i y vegades ho fem sense sin saberlo, Android en los móviles y muchas aplicaciones y servicios web dels los navegadores. En el programari lliure podemos acceder al codi font. Podemos ver cómo funcionan los programas, adaptarlos a nuestras necesidades, mejorarlos los y distribuirlos de nuevo a mejoras para que se’n pugui beneficiar. Es cuando parlem, de codi obert. El codi del programari lliure y de codi obert está a disposición de tu que el vulgui instalar, analiza, modificar y reutiliza en repositoris web de programari, como ahora Github. En aquests espais, comunidades de programadores y petites empresas, pero también multinacionales y gobiernos, posan a la base de tothom el código que Algunos gobiernos han antes, los beneficios de trabajar en programari lliure para las sociedades a qui Son administraciones abiertas que posan a disposición pública el código que generen en pro del beneficio general y la riqueza social. Al model TIC actual de las administraciones catalanas, però, encara es basa en el programari privatiu. Aquest model implica un alt cost en i provoca el fenomen que en anglès s'anomena locking. Aquest fenomen fa que les nostres administracions estiguin lligades a certs programaris a les actualitzacions i estratègies comercials de les empreses propietàries i a determinats proveïdors i solucions Cal reflexionar. Pot contribuir a la millora de la nostra societat i a la generació de riquesa col·lectiva a treballar en programari lliure i de código obert? La resposta és sí i com podem fer-ho des de l'administració analitzant abans de comprar programari privatiu si ja hi ha una solució de programari lliure similar a adient Obrin sistemàticament el codi que genera l'administració Obrint per contracte el programari que es desenvolupi per l'administració. Crean, mantenint y dinamizando repositorios de código verde, todo haciendo aflorar el programa ya ja existent, tenint en cuenta un sistema de contratación de empresas de proximidad basadas en el programa la propia administración, no numes como consumidora de programa sinó sino también como productora. desplegant la infraestructura necesaria a las escuelas, de amb els los valores de la sociedad oberta que volem transmitir a las propias generaciones. En definitiva, articulan una estrategia de país basada en la independencia tecnológica, la retenció del coneixement, la generación de riqueza social y los valores asociados a las políticas de gobierno obert. Las nuestras administraciones aurían de trabajar en programar y i y de código para porque cuando escogimos una EINA, escogimos una filosofía.